Amigos, continuamos, La realidad ampliada, los focos del multiverso, de Frank Keppel. FOCO 1 Como he declarado en el resumen, el foco 1, etiquetado por Monroe como C1, es a lo que usualmente nos referimos como el, el mundo físico o material. Durante la duración de, las, de nuestras vidas físicas, nuestro foco primario permanece en el foco 1. Vamos a ampliar las letras, un poco más. Nuestro foco primario permanece en el foco 1, F1. Cualquiera que esté leyendo esto dentro de lo físico, foco 1, tiene su foco primario fijado en lo físico. Cuando nosotros nos proyectamos, nuestro foco primario no cambia, podemos cambiar nuestro foco de atención pero nuestro foco primario permanece en el foco 1. Esto significa que toma un poquito de esfuerzo cambiar temporalmente nuestro foco de consciencia a otros enfoques, como F2 o F3, o F4 si eres realmente ambicioso. Después de la muerte física, o después de la vida física, diría yo, nuestro foco primario cambiará a F3, el cual será nuestro foco hogar, mientras atravesamos la fase de transición, la cual nos permitirá eventualmente hacer el cambio permanente a F4. En este punto, F4 se convertirá en nuestro foco primario una vez más y el ciclo se completa. El F1 abarca todo lo que nosotros consideramos como físico. El mundo, las galaxias, y el universo entero. Si quieren saber quién creó el universo, he sido confiable, confiablemente informado que fuimos nosotros. El propósito del universo físico es experimentar la realidad objetiva. En cierto punto nosotros desde FOCO 4 decidimos crear un mar común de energía subjetiva que se manifestaría a sí mismo objetivamente con la forma que nosotros hoy conocemos como el universo físico, el propósito del cual es proveer un excelente medio para ganar experiencia. Nosotros estamos aquí para experimentar y ser físicos en un sentido objetivo es una maravillosa manera de hacerlo. El mundo físico puede ser considerado como energía subjetiva, condensada, manifestándose de una manera objetiva. Y al crearlo, nosotros establecimos una serie de reglas que gobiernan esta energía. El resultado es, por supuesto, los principios materiales del universo que conocemos como física. Uno de los aspectos más sutiles, útiles, del mundo físico es que, de hecho, el hecho de ser físicos nos protege de los peores efectos de la expresión subjetiva uh, con respecto a la realidad ampliada. Si tú piensas en algo, liberarás energía subjetiva, y al hacerlo, lo suficiente, el efecto deseado se manifestará. Esto le causa muchos problemas a aquellos que tienen un estado mental muy pobre. Los niveles más bajos del F3 están llenos de gente que están estancados en sus propios infiernos autocreados debido a un constante y creciente espiral de energía negativa. Por ejemplo, el hecho de que alguien cree una situación terrible para sí mismo hace que él esté aún más aterrado lo que causa más situaciones terribles y así sucesivamente quedando atrapado en un ciclo en un círculo vicioso En lo físico esto no pasa el equivalente a este escenario es lo que nosotros llamamos una pesadilla Este es un escenario generado por el miedo creado en F2, mientras nuestros cuerpos se encuentran esta descansando. Sin embargo, si el escenario se vuelve demasiado aterrador, entonces nos despertamos, ejemplo, regresamos a F1, donde esas energías tienen muy poco efecto. Pero cuando nuestro foco primario se ha cambiado a F3, no tenemos nada que nos detenga, y es posible que quedemos atrapados en toda clase de escenarios negativos, los cuales proveen abundante trabajo a los expertos en recuperaciones. Para ponerlo de otra forma, en F3 si tienes la intención de que una jarra de cerveza aparezca en tu mano es posible, con un poquito de práctica, hacer que suceda. En lo físico te puedes sentar en tu sillón y pensar acerca de una, de esa cerveza en el, en el congelador hasta que las vacas vuelen, pero esta no aparecerá en tu mano a menos que levantes tu trasero y vayas y la tomes. Debería apuntar que una investigación reciente me ha previsto de evidencia de que nuestros deseos y actitudes materiales directamente influencian directamente nuestra realidad física de una manera más concreta de lo que previamente pensábamos. Verdaderamente nuestras circunstancias físicas están directamente vinculadas a nuestros deseos particulares y actitudes. Esto significa que con la adecuada intención tú puedes cambiar tus circunstancias físicas acordemente. Al presente estoy solamente en una etapa temprana de exploración en esta importante área y es necesaria mucha investigación adicional. Sin embargo, incluso siendo así, queda claro que las reglas que rodean la realidad física nos protegen de los aspectos más inmediatos y directos del principio pensamiento, igual acción, el cual de, domina la realidad ampliada, o mundo astral, como otros lo llaman. Esto nos da la libertad para ocuparnos en todas las modalidades de experiencias, las cuales definitivamente nos guían a nuestro enriquecimiento que es al fin de cuentas el propósito de la vida, vivir, experimentar y crecer. Algunas personas cuestionan la noción de que nuestro propósito primario en la existencia física es experimentar, porque si es así, esto parece justificar o minimizar todas las horribles cosas que pasan en el mundo y nos permite juzgar eso con, oh, bueno, toda esa experiencia y en consecuencia todo es bueno. Todo, oh, bueno, todo esa experiencia y en consecuencia todo es bueno. De hecho, no estoy diciendo eso. No hay causa para cualquier tipo de sufrimiento. Es verdad que estamos aquí para experimentar. Pero eso no significa que tenemos que experimentar un horror, un horrendo sufrimiento o que ese sufrimiento es algo bueno. El hecho es que el mundo físico nos ofrece abundantes posibles experiencias, tantas de hecho que no necesitamos hundirnos en situaciones horribles e intercambiables solo por el infierno o el infierno de ello. Nuestro mayor estado natural innato es de hecho uno de energía, de alegría, de paz y confort. Experimentar lo opuesto, en extremo, no es saludable. De hecho, el único aspecto útil de experimentar agonía y sufrimiento es aprender cómo no experimentar más agonía y sufrimiento. es aprender cómo no experimentar más agonía y sufrimiento. Estos no son estados naturales deseados y deben ser evitados si es posible. Por supuesto la naturaleza del mundo físico y su libertad de acción pueden hacer que esto sea posible imposible. Y después de todos, somos criaturas emocionales. Todos podemos esperar compartir justamente el dolor, pero no hay excusa para alentar esos aspectos negativos. Lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en el amor y en la posibilidad que pueden surgir de esos momentos penosos. Debemos hacer nuestro mejor intento para alentar un final al sufrimiento por todos lados. PROYECCIONES ASTRALES EXPERIENCIAS extracorpóreas. Una cosa que quiero dejar en, en claro de lo que normalmente se llama experiencia fuera del cuerpo es que ese nombre es de hecho incorrecto. El hecho es que nosotros ya ocupamos todo nuestro continuum de conciencia con nuestro foco primario centrado a lo largo de determinada parte de él, ejemplo F1, F3 o F4. Con respecto al F1, estamos principal, primariamente enfocados en nuestro cuerpo físico y percibimos e interactuamos con el mundo físico a través de ellos, pero no estamos de ninguna manera dentro de nuestros cuerpos. Pero no estamos de ninguna manera dentro de nuestros cuerpos. Cuando nosotros nos proyectamos, estamos temporalmente cambiando nuestro foco de consciencia desde el F1 hacia cualquier otro. No estamos dejando nuestros cuerpos, ya que de hecho nunca estuvimos en el mismo. Wow, nunca estuvimos en el cuerpo. Es solo un foco de atención. Respecto a explorar el físico mientras estamos en un estado fuera del cuerpo, en tal estado lo que estamos haciendo en consecuencia no es dejar nuestro cuerpo sino enfocándonos fuera de ellos. Ahora, haciendo eso, podemos continuar percibiendo el mundo físico como un punto de consciencia, pero puede ser difícil navegar y percibir apropiadamente si nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, para hacer las cosas más simples, podemos, usualmente automáticamente, crear un doble nuestro, de energía, para enfocarnos y usarlo para navegar y percibir cosas alrededor nuestro. Este es el tan llamado cuerpo etérico, o doble astral, el doble cuántico, del que la gente habla. El cuerpo etérico, solamente existe mientras es necesario y se disuelve cuando nos reenfocamos de vuelta en el cuerpo físico. Este cuerpo de energía puede tomar muchas formas dependiendo de las expectativas del proyectante. Sin embargo, ellos no son necesarios para poder enfocarse lejos del físico, aunque son una característica común. El término proyección astral, por otro lado, es normalmente usado para referirse a viajes del mundo astral, de creación de cuerpo. El proceso de creación de cuerpo es el mismo porque es mucho más fácil para las personas el crearse cuerpos y se sienten mucho más reales que los cuerpos secundarios, temporales, creados durante la duración de la proyección física. Mientras las personas que se encuentran permanentemente en F3 pueden adoptar cualquier forma que ellos deseen, la mayoría adoptan automáticamente la forma de su existencia física previa, pero como eran en la etapa de su pico físico ejemplo 25 a 30 años de edad, aunque esto es una generalización, tiende a ser lo común, lo más común. <coughs> Otro punto para notar es que es nuestro continuo deseo de permanecer primariamente enfocados en el físico lo que mantiene nuestra conexión con nuestros cuerpos físicos intacta y los mantiene vivos. Tan pronto como cambiamos permanentemente nuestro foco, entonces nuestro vínculo con nuestros cuerpos físicos se rompe y éste muere. Para ponerlo de otra forma, el cuerpo no es la fuente de la mente, tampoco mantiene a la mente. La realidad es que la mente sostiene al cuerpo. Tan pronto como la mente toma la decisión de desvincularse permanentemente, el cuerpo físico morirá. La zona del tiempo real, el F1, imagino. Cuando hablamos acerca de proyecciones físicas, las personas a menudo hablan acerca del mundo físico y una zona de almacenamiento. Buffer NDT. A continuación de este. Esta zona de buffer de memoria almacenada es como un paralelo exacto del mundo físico y es donde nosotros nos proyectamos cuando navegamos el mundo físico en una manera no física. Yo solía aceptar la noción de una zona de buffer entre el físico y el astral, pero ya no lo hago. Ahora creo que lo que nosotros llamamos la zona de buffer o zona de tiempo real es de hecho algo inseparable del mundo físico. Es solo que el foco uno, o el físico, está hecho de mucho más de lo que nosotros percibimos desde la perspectiva física normal. Yo supongo que podríamos llamar a esto físico ampliado. Tú, en, re en realidad, te... no estás fuera del cuerpo en absoluto. Tú, en realidad, no, es... no te has ido fuera del cuerpo en absoluto. Simplemente has tomado un paso atrás, por así decirlo, desde la línea frontal física en términos de tu foco actual, hacia dentro del físico ampliado. Tú no puedes salir afuera de un lugar en el cual nunca estuviste dentro en primer lugar. Si alguien mueve su posición de ubicación del punto A al punto B, esto lógicamente presupone que la persona estaba en el punto A desde donde partir. Si quiero salir de una habitación hacia otra habitación yo tengo que estar inicialmente en esa primera habitación. En los términos del cuerpo, no estamos ubicados en esa primera habitación, estamos meramente enfocados en ella, como si fuera a la e distancia, si lo desean. La analogía se cae bastante rápido, pero imaginen que miran hacia dentro de una habitación, desde una distancia, a través de unas lentes teleobjetivos, entonces tú cambias tu foco hacia la habitación 2, en un sentido, y solo en un sentido, esto es lo que estamos haciendo. Fluctuaciones de la realidad Los proyectantes a menudo hablan acerca de fluctuaciones de realidad cuando se involucran en una proyección ZTR, zona de, de, de realidad, de tiempo de realidad. Por ejemplo, puedes estar flotando alrededor de tu cuarto, mirando hacia abajo a tu cuerpo, y todo es aparentemente como era cuando estabas en lo físico, excepto que estaba oscuro afuera y ahora hay luz. Un momento, la puerta está en la otra pared, estas fluctuaciones en realidad no son fluctuaciones, sino superposiciones, overlays. Verás, F1, F2, F3 y F4 no se ubican uno encima del otro en una agradable, organizada y lineal manera. La realidad es que ellos están entremezclados, juntos, algo como muchas hebras de cuerdas únicas para formar una tela. Tú puedes experimentar F1 y al mismo tiempo experimentar una superposición de F2 o incluso de F3. Esto es como yo asumo que los místicos tienen sus visiones. Ellos experimentan una superposición F2 de Jesús o cualquier otro y no está en lo alto de su experiencia F1. El resultado final no tiene costuras, así que podrías en efecto ver a Jesús caminando por allí, al frente tuyo, en el estacionamiento o en cualquier lado que estés teniendo tu visión. Las manifestaciones fantasmales pueden ser un resultado de las superposiciones, quizás superposiciones F1-F3, permitiendo a los testigos y al fantasma, ejemplo alguien que reside en F3, a percibirse el uno al otro. Las superposiciones o fluctuaciones, como ellas se llaman comúnmente, pueden ser mantenidas al mínimo con la práctica. Necesitan práctica practicar manteniendo sus mentes tan concentradas y emocionalmente neutrales como sea posible durante las proyecciones y eventualmente podrán observar su ZTR rodeándolos con un buen grado de precisión. UNIVERSOS PARALELOS El mundo físico ampliado es un área muy interesante la cual estoy comenzando a entender. Cuando estás explorando el mundo físico ampliado, pasas a través de todo tipo de estructuras tubulares, puertas astrales y todo tipo de estructuras de entradas extrañas y maravillosas. Ahora creo que al menos algunas de esas puede conducir a universos físicos paralelos. No hay solo un universo para ver. Mientras, nuestro, el, mientras el nuestro es lo suficientemente vasto, aparentemente hemos creado muchos otros universos físicos paralelos también. Algunos son muy similares y otros son muy diferentes. Yo soy de la opinión que ellos existen muy cercanos uno a otros, pero en diferentes niveles vibracionales. Es perfectamente posible viajar entre lo que comúnmente se llama universos paralelos. Un proyectante experimentado puede hacer esto no pensando en el sentido físico, aún viajando a lo largo de millares de estructuras tubulares que vinculan todos los varios reinos de universos de realidad física. Sospecho que esto subyace las experiencias E35 en, de Monroe descritas anteriormente. Nunca he encontrado un paralelo exacto para el E35. Y creo que él puede, de hecho, haber llegado a una encrucijada de dimensiones físicas paralelas. Sin embargo, en el hogar, en lugar de que estas encrucijadas residan de, algunas maneras, de alguna manera más allá del E27, enfoque 27, estos mundos paralelos pueden de hecho interactuar a un nivel mucho más cercano, en algún sitio en el nivel del físico ampliado, o lo que nosotros llamamos la zona de tiempo real, ZTR. Como muchos aspectos de la realidad ampliada, esta área requiere más estudio. Oportunidades para proveer pruebas. Como yo siempre digo, la única forma en que una persona se puede probar las experiencias a sí misma, es obtener conocimiento de una acción que no está conectada con ellos mismos. La proyección física, una vez que se llega a la ma maestría, es una excelente oportunidad para obtener esto. Por ejemplo, en una proyección ZTR, que tuve recientemente, estuve afuera y vi una gran camioneta roja haciendo una entrega en la panadería. Volví de vuelta a lo físico, me puse algo de ropa y caminé por la calle hacia la panadería y allí estaba la camioneta. Esto es solo un ejemplo, pero una vez que hayas hecho este tipo de cosas unas pocas veces las dudas residuales acerca de sus experiencias serán disipadas. Vaya, es como que podemos hacer proyecciones en, el, en la realidad ampliada física a, y desplazarnos a, o algunos dicen, transmutarse a otras zonas del planeta o del universo físico. Muy interesante. Um, foco 2 La región común de, uh, um, La región de tu continuum de consciencia Que yo llamo foco 2 Es muy interesante A diferencia del foco 1, 3 y 4 Esta área de tu consciencia Puede ser experimentada solo por ti Es un área de realidad consensual individual a la que nadie tiene acceso aparte de ti. El foco 2 de consciencia es la siguiente área hacia adentro, por así decirlo, desde el F1. Ahora, todo lo que hay o que alguna vez habrá dentro del foco 1 se origina desde el foco 2 de consciencia. Esta es el área de la imaginación de una persona es donde todas las ideas se desarrollan, todas las impresiones, sentimientos profundos, etc. Cada manifestación traída dentro del foco 1, absolutamente todo, cada invento, cada diseño, cada pieza de arte, cada descripción, etc., sin excepciones, se originó dentro del foco 2 de conciencia. El foco 2 es el lugar al cual los exploradores de los viejos tiempos denominaban el astral. Es perfectamente posible entrar a esta área y adentrarse en cualquier construcción de consciencia que quieras en 3D. Es el lugar donde la mayoría de nosotros creamos nuestros sueños. Si una persona desarrolla un grado de lucidez mientras está soñando, allí es donde tendrá un sueño lúcido, y si, es pro, eh, y si es a propósito establece alguna clase de técnica de proyección, entonces puede a menudo entrar en esta región con ciertas expectativas, las cuales terminarán como una experiencia de proyección astral y no sólo como un sueño o un sueño lúcido. Aunque en realidad estas acciones son esencialmente lo mismo. Todo lo que cambia es su nivel de consciencia y sus expectativas. El hecho clave acerca de involucrarse con el F2 es que todas tus construcciones de creencias estarán representadas en frente tuyo en gloriosa 3D, ya que F2 está dividida en muchas, muchas áreas las cuales pueden mantener diferentes creencias, pensamientos, memorias y experiencias de tu vida. Te puedes involucrar con estas construcciones de creencias como desees. Hay tremendas alegrías para ser tenidas aquí. A mí me encanta correr a través de todas las memorias de mi, inf mi infancia. Por ejemplo, cualquier cosa que alguna vez hayas sentido, visto, experimentado, etc., en tu vida, puedes revivirla de nuevo en el foco 2 con, super con sorprendente detalle, absolutamente cualquier cosa, que todos tus sentidos físicos alguna vez haya experimentado. Y lo digo literalmente. Es grabado por tus sentidos y almacenado dentro del foco 2. Más todos tus sueños también. F2. Es donde tú creas tus sueños cada noche. Así que estás de hecho usando bien este área. Cuando te involucras con los mundos F2, encontrarás que los caracteres pueden estar bastante limitados en sus rangos de habilidades, esto es porque ellos son construcciones hechas por ti. Los caracteres de los sueños son ejemplos típicos de esas construcciones. Cuando tú estás en un estado de sueño F2, tu consciencia está a menudo bastante restringida, usualmente al escenario delineado, así que realmente no lo notas. Si entras en un área F2 mientras estás completamente consciente, te darás cuenta rápidamente de algo irregular si tratas de comprometer a esos caracteres en un debate significativo o intentas que hagan algo diferente de lo que estaban haciendo. Ellos apare aparecen como algo bastante vago y no como que todo está allí. Esta es una de las más grandes diferencias entre F2 y el F3. Algunas personas me preguntan cómo les puedo decir la diferencia entre los caracteres de sueños F2 y las personas reales del F3. No se preocupen, ustedes podrán decirlo. Las personas en F3 se involucran en un completo rango de acciones, se comunican contigo directamente en un diálogo con significado y actúan en formas que tú podrías predecir igual como lo harían en el F1 físico. Esto se vuelve obvio para ustedes una vez que obtengan un poquito de experiencias en los ambientes F2 y F3. Debería apuntar que a pesar de que esta es tu propia área personal y no puede ser experimentada directamente por, por otros, es posible que uno se comunique con alguien más allá de un estado F2, como en un sueño, por ejemplo, el cual no es solo un F2, con conciencia restringida. Alguien desde afuera, digamos F3, puede intentar comunicarse telepáticamente y esta comunicación, con suerte, se manifestará a sí misma en el mundo F2 del experimentador. Con algo de suerte, el comunicador puede incluso tener éxito elevando la conciencia F2 del experimentador hasta un estado F3. Resultado en un contacto completo, cara a cara. Esto puede aparecer de una manera sin costuras y es otro ejemplo de los overlays, superposiciones, en acción. En este caso F2 y F3, así es como es posible aquellos quienes para aquellos quienes han pasado a mejor vida, pero Usar la vieja terminología, comunicarse por medio de sueños con quienes todavía residen en lo físico. Hasta aquí llegaron los investigadores de los viejos tiempos. Algunos de ellos intentaron aventurarse más allá del F2, pero muchos de ellos fueron capturados por sus superposiciones cuando atravesaron el área de oscuridad 3D o FZ. Perderse o ser mutilado por algún monstruo oculto en el descanso oscuro del vacío era una gran cosa en esos días. Tales relatos podrían archivarse con todos los otros tipos de hechos temerosos, como por ejemplo si una persona viajaba a más de 15 millas por hora, 24 km hora su cuerpo físico podría colapsar, pero en estos días los practicantes se dieron cuenta que este viejo vacío infame es solo un área de oscuridad 3D situada entre el foco 2 y el foco 3 de consciencia. Para los seguidores de la escuela Monroe el vacío es simplemente la oscuridad 3D en el enfoque 21, tan simple como eso, sin supersticiones. Sin sentido, metiéndose en el camino. Solo por tu intento, solo por tu intento y sales de allí. Solo pon tu intento y sales de allí. Entonces, cuando despegas de la oscuridad 3D, generalmente emerges dentro del foco 3 de consciencia, a lo que se conoce comúnmente como área de transición donde te, en, te pondrás en contacto con otras personas que son muy reales verdaderamente, no solo caracteres soñados, F2, es hacia el F3 donde centraremos nuestra siguiente atención. Un abrazo amigos. FOCO 3 Ahora, si cambias tu foco de atención al foco 3 de consciencia, por favor entiende que no vas a un lugar separado, tú sigues estando dentro de tu cuerpo de tu propio continuum de consciencia, pero el foco, es, el foco 3 es un área de realidad de consenso común, así que las cosas son muy parecidas a lo físico incluso más físico que lo físico, y saben lo que quiero decir, como lo físico con esteroides, ya que es una realidad de consenso común, como el F1. Esto significa que tú puedes percibir e interactuar con los demás, y ellos, y ellos contigo. Igual que en lo físico. Paréntesis. Esto me recuerda a cuando era niño que caminando por la calle pensaba que todos los demás no existían a mi alrededor, que eran creaciones mías o que estaban ahí puestos por mí. Bueno, continuamos. Este es el lugar donde las personas van después de que ellos mueren, o sea, hacen el cambio de foco primario de F1 a F3. El F3 también se conoce como el área de transición ya que es donde todos vamos para poder comenzar el proceso de ajustarnos nuevamente a la realidad subjetiva y prepararnos para nuestro eventual cambio de foco primario nuevamente a F4. Este es el propósito definitivo del foco 3. Cuanto demore este proceso en completarse, puede variar de individuo en individuo y cada uno progresa a su propio ritmo. Bueno, evidentemente estoy ensimismado en mis pensamientos y atenúo la velocidad de lectura. Cuando Cuanto demore este proceso en completarse puede variar de individuo en individuo y cada uno progresa a su propio ritmo. Algunas personas les puede tomar cientos e incluso miles de años en términos físicos. No hay apuro. No hay apuro. En este nivel equivale al eh, enfoque 23 o enfoque, 24 de Monro, de 27, enfoque 27 de Monroe. El foco 3 es grande y quiero decir enorme. Tú podrías pasar cientos de años explorando esta área y solo podrías cubrir una pequeña parte de él con todas las nuevas adiciones y cambios ocurriendo todo el tiempo. Sería un poco así como esa película de coma, ¿no? ¿Habéis visto coma? Eh, las reglas fundamentales de la realidad ampliada aquí son pensamiento igual acción. Aquí lo que pienses es lo que ocurre. ¡Wow! Y lo similar atrae a lo similar. Esto significa que las personas de conjuntos mentales similares tenderán a traerse entre sí con otros de pensamiento o de persuasión similar. La energía subjetiva de esos grupos entonces permite la creación de medios ambientes que encajan para los grupos en cuestión, aunque también debo decir que a menudo tienes individuos viviendo en algunos entornos creados por ellos mismos. Esto es porque ellos han elegido hacerlo o esperan hacerlo, dependiendo de sus expectativas al cruzar. Como dije antes, el F3 también es conocido como el área de transición, ya que es donde vamos todos después de la muerte física, cuando nuestro foco primario se cambia a F3 en, en vez del F1. Para poder comenzar el proceso de ajustar nuestra realidad subjetiva nuevamente y para cambiar eventualmente nuestro foco primario de vuelta a F4. Este proceso procede al ritmo de cada uno. Les podría llevar cientos o miles de años a algunas personas. El proceso completo puede ser obstaculizado por el hecho de que muchas personas pueden no darse cuenta de que ellos han muerto y pueden tener fuertes creencias religiosas, religiosas, lo que significa que pueden pasar muchos años en algún cielo creado por sus propias expectativas, junto con otros de creencias similares. <coughs> ellos solo permanecen <coughs> en esos escenarios por el tiempo que ellos conserven esas creencias, hasta que te des cuenta. Entonces, una vez que ellos comiencen a tener serias dudas acerca de su cielo, entonces su estructura energética cambiará. <coughs> Abriendo otras posibilidades para estas personas y la oportunidad de involucrarse con un área de mayor libertad de pensamiento. <coughs> todos los cielos de las principales corrientes religiosas pueden ser encontrados aquí, como así también todos los infiernos. Todos esos son escenarios creados por las creencias y expectativas de las personas. Si ellos realmente creen que ellos pueden ir al infierno de fuego, azufre y demonios, empuñando orcas, entonces allí es donde ellos terminarán, sufriendo juntos con otros de creencias similar. Como cualquier escenario, F3, sin embargo, en algún punto, ellos comenzarán a cuestionarse que, qué es lo que está pasando en el infierno, y si este proceso de pensamiento continúa, los llevará a darse cuenta permitiendo que ellos salgan de allí. <coughs> el investigador después de la vida Bruce Moon, llama a estos escenarios cielos huecos e infiernos huecos para destacar el hecho de que ellos son creados por nosotros. Debido a nuestras propias expectativas, nosotros no estamos gobernados por alguna figura como Dios, nadie nos juzga o nos castiga. La realidad es que nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Si tú eres un caníbal asesino serial y, ama, y, y amas eso, después de la muerte te gravitarás en las áreas pobladas con otros caníbales asesinos seriales. Esto puede sonar genial. Pero unos cuantos cientos de años siendo comido, vivo por otras personas de la misma creencia que tú, es un castigo en sí mismo y te permite ver cosas desde la perspectiva de la víctima, después de un tiempo. Esto tiende a disminuir la energía del caníbal al practicar su actividad favorita. Eventualmente el caníbal rechaza este modo de pensamiento y se libera a sí mismo de él permitiéndole gravitar a algo mejor. El foco 3 puede considerarse mejor como un árbol, como las áreas de menor libertad de pensamiento en la parte inferior y gradualmente las áreas de mayor libertad de pensamiento en la parte superior. Las ramificaciones inferiores están pobladas por todo tipo de personas involucradas en prácticas horripilantes que son básicamente esclavos de sus instintos animales básicos. Muchos incluso no se han dado cuenta de que murieron. Esta región equivale al E23-E24 de Monroe. Vamos, que aquí están la mayoría de psicópatas y la élite y los políticos corruptos del mundo físico. Continuamos. Más arriba en el árbol encontrarán todos los escenarios de cielos e infiernos y otros lugares creados por las expectativas de las personas después de la muerte. Ellos están poblados por quienes tuvieron unas muy estrictas y fundamentalistas creencias religiosas sobre lo que les podría pasar después de la muerte. Tú también encontrarás muchos otros grupos de individuos involucrados en un ilimitado número de otros escenarios creados por ellos mismos. De nuevo, mientras que algunos de ellos están conscientes que han hecho la transición desde F1, otros todavía no se han dado cuenta que han muerto o están confundidos acerca de lo que les está o les ha pasado exactamente. Esta región equivale a los territorios de creencias E25, enfoque 26 de Monroe. <coughs> Luego en las ramificaciones superiores del árbol F3, que equivalen al enfoque 27 de Monroe, encontramos las áreas de libre pensamiento donde las personas son muy equilibradas y no tienen creencias fundamentalistas o deseos perversos de matar gente y cosas por el estilo. Ellos son muy felices y alegres. Yo tiendo a referirme a su actitud como muertos y contentos. <ríe> muertos y contentos. Estas áreas superiores de libre pensamiento. <ríe> también son enormes en número y puedes encontrar toda clase de personas interesantes allí. Hay demasiadas áreas en el brazo superior F3 como para ser contadas, pero hay algunos lugares que se han puesto famosos, se han hecho famosos por la escuela de Monroe, tales como el parque, donde la gente va a entretenerse y recuperarse de sus estancias en el mundo físico, el centro de revisión de vida, la librería y varios otros. Honestamente, los prevengo para que estén preparados para una confusa rejilla de mundos cuando se involucren en el F3. Algunos son maravillosos, algunos graciosos, algunos horribles te encuentras todo tipo de pueblos y lugares llenos de personas y también puedes encontrar personas viviendo solas. Todo depende de la persona en cuestión. Muchas personas, muchas personas están muriendo en estos días sin creencias religiosas particulares, así que ellos terminan haciendo básicamente lo que hicieron siempre. Básicamente las regiones F3 están repletas de personas las cuales están interactuando en todo tipo de escenarios y yo realmente quiero decir todo tipo de escenarios que tú te puedas imaginar y más, infinitamente más. En el nivel 3, en el nivel base, en el nivel base encontrarán personas involucradas en los actos más desagradables de, de, de deprevación, de tortura de niños, asesinos, violaciones y otros por el estilo. Son la norma. A medida que vas más allá y pasas por regiones donde las personas están involucradas en todo tipo de otras búsquedas, muchas de las cuales tienen inclinaciones religiosas o místicas. Más allá de eso, tienes las bifurcaciones superiores, donde todos tienen mayor libertad de pensamiento y están bien equilibrados, como he descrito antes. <coughs> Una vez que tú eh, puedas proyectar confiablemente tu conciencia dentro de estas regiones, puedes tener mucha diversión charlando con los vecinos y enterándote de, de qué es qué, pero esto de acuerdo, esto de acuerdo que, a ver, un momento, que estoy pensando también y no puedo leer a la vez, um, repetimos, y enterándote de qué es qué, pero estoy de acuerdo que da bastante miedo al principio porque todo parece tan real, esto es porque es real. La clave para hacer o más bien no hacer es empezar a no analizar demasiado, sin importar cuáles sean las circunstancias en las que te encuentres involucrado. El mejor estado de la mente es la de ser un observador pasivo y medianamente curioso. El problema es que si comienzas a reaccionar a las circunstancias, especialmente emocionalmente, tu propia liberación de emociones causará fluctuaciones de la realidad que pueden, y a menudo lo hacen, variar desde lo medio hasta lo salvaje. <coughs> lo que pasa entonces es que te embrollas en una situación en la cual tienes, tienes por un lado, tienes por un lado las circunstancias astrales en las que te encuentras y superpuestamente a esto, están las circunstancias que creaste por tu propia liberación de emoción-pensamiento. Por, por, por lo cual, todo se vuelve poderosamente confuso y generalmente acabas la experiencia. Y por lo generalmente acaba la experiencia. Si tú sientes que las circunstancias se están saliendo de control, en vez de intentar corregir, Nada, corregirlo, simplemente vuelve al foco uno y proyectate nuevamente. Vas a encontrar casos interesantes. Durante una exploración conocí a una señorita muy interesante llamada Mary, quien había construido ella misma una iglesia de madera y estaba esperando a Dios para que venga a a, y la bendiga. Tú puedes ayudar pero tienes compasión por esas personas. <coughs> ella sostuvo su fe toda su vida que un día se reuniría con Dios después de que ella muriera y allí estaba ella esperando por él. Ella me preguntó si estaba esperando también por Dios y si estaba perdido, le dije que estaba viajando de pasada como tenía la intención de hacer. Ella me invitó a y me ofreció a compartir lo que ella tenía, diciendo que si estaba perdido me podía quedar en su pequeño lugar mientras esperaba por él, así él podía bendecirme de la misma forma que lo haría con ella. <coughs> una vez que fuese bendecido entonces podría ir al cielo, y todo ese cuento, le di a ella las gracias y una vez que estuve fuera de su vista me desfasé de vuelta a lo físico, para tomar notas. ¿Por qué a veces las personas se atascan en el, en el F3? Las personas desperdician un montón de tiempo en los vacíos en los varios cielos e infiernos, de los cuales les hablé antes, como así también en todos los tipos de escenarios. Ellos también quedan atrapados en esos mundos en la medida que ellos simplemente no conocen nada más. Este es, este es el después de la muerte en, en el que, cual ellos fundamentalmente creyeron al cual podrían ir. Este es el después de la muerte en el cual ellos fundamentalmente creyeron al cual podrían ir. Entonces eso es lo que ellos obtienen. También te das cuenta que muchas personas terminan viviendo en circunstancias muy similares a las cuales vivían en lo físico. Montones de personas están viviendo sus vidas dentro del F3 y ellos no se dan cuenta completamente que han muerto físicamente. Hay una parte de ellos que están bien conscientes. Pero ellos están atrapados en sus temas del día a día, de la misma manera que lo hubieran hecho durante, mientras estaban en lo físico. <coughs> tales personas continuarán viviendo en tales escenarios hasta que caigan en cuenta o reciban ayuda de alguien. Ciclos emocionales repetitivos. Sin embargo, los ciclos repetitivos, loops, uh, bucles, son incluso una situación más grave, más que un cielo hueco las personas a menudo se meten en una situación infortunada donde ellos liberan una mezcla particular de emociones que está creando un determinado tipo de escenario objetivo. Entonces ellos reaccionan a ese escenario en una forma en particular, pero esa forma en particular de reaccionar causa que se libere la misma mezcla particular de emociones, causa que se libere la misma mezcla particular de emociones, entonces esa misma mezcla particular de emociones se libera y ellos reaccionan a ese escenario en la misma forma en particular, y así sucesivamente, creando un círculo vicioso. Por supuesto, dentro de lo físico, las personas se pueden bloquear en esta clase de extrañas circunstancias, en los sueños. Pero no pasa mucho hasta que la alarma del reloj los hace salir o alguna demanda física hace que las personas se despierten. Pero una vez que alguien no está en lo físico, entonces diferentes reglas se aplican. No hay necesidad de cometer, de comer o de ir al baño. No hay necesidad de dormir y así con todo. Entonces para alguien, se, que se, para alguien quien se encuentre en un loop, en un bucle emocional, no hay nada que pueda surgir y rompa su atención y lo saque de eso. <coughs> Por ejemplo, si hubiera una necesidad de dormir, entonces después de 20 horas o algo así, la persona se cansaría de y se dormiría y entonces rompería la construcción. O ellos podrían tener hambre o eventualmente tener una severa necesidad de usar el baño o cualquier cosa. Pero esas cosas no se aplican en el F3 y las personas se bloquean en esos tipos de construcciones por un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo podría ser por minutos o incluso cientos de años. <coughs> Trabajo de recuperación. La solución es, de alguna manera, interrumpir los patrones de, de pensamientos de esas personas para hacerlos comenzar a pensar en alguna otra cosa. En la medida que hagan eso, las circunstancias objetivas en las cuales ellos se encontraban atrapados se disiparán. <coughs> Hay muchas personas que residen dentro de las partes superiores del F3 intentan ayudar a las personas a liberarse a ellos mismos de este tipo de problemas. Ellos a menudo son referidos como los ayudantes. Además, tienes a personas como yo que regularmente se proyectan a estas áreas y ven si hay una posibilidad de romper alguna de esas construcciones en las cuales se enredan las personas. Algunas personas lo llaman trabajo de recupero. Y, y yo también uso este término generalmente. <coughs> los ayudantes y los, proyect los proyectantes del F1 que se involucran en el trabajo de recupero pueden también intentar ayudar a quienes viven en escenarios de un sistema de creencias cerrado como los cielos e infiernos huecos y todos los otros escenarios de los cuales terminan esas personas en los cuales terminan esas personas. Los ayudantes de esas regiones superiores están simplemente disponibles para ayudar a esas personas y a menudo se meten en esos casos con la esperanza que haya una posibilidad de que el individuo en cuestión esté comenzando a cuestionarse sus circunstancias. <coughs> Eventualmente, las personas comienzan a cuestionarse la validez de, su, de sus circunstancias. Entonces, el marco de la construcción de creencias queda al descubierto gradualmente y las personas progresivamente gravitan a las ramificaciones superiores del F3. Nota cuando uso el término superior para describir esta región, no lo quiero decir con un sentido de superioridad, como si fuera esta región fuese más religiosa. En todo caso, es todo lo contrario. Las personas que están involucradas en las construcciones uh, religiosas son las que están atrapadas más abajo, lo cual es bastante irónico. Si piensas en ello, esta es la razón principal por la cual yo, personalmente, detesto cualquier tipo de religión fundamentalista. Estos tipos de construcciones de creencias son, eh, son presentadas dentro de lo físico como un medio para progresar en lo no físico, cuando de hecho, ello se convierte en una barrera. Pero dentro del foco primario 3, Tú también puedes ver muchas personas que mueren físicamente estos días sin creencias místicas o religiosas particulares, y entonces, en consecuencia, encuentran el progreso en la transición mucho más fácil de lograr. <coughs> Creando tus propios entornos en el F3. Dentro del foco 3, puedes construir lo que quieras. Yo hice una casa de madera en un denso bosque que rodeaba un lago, hice un océano, un océano y una adorada casa de múltiples usos con una terraza que conduce a la arena. He creado todo tipo de plantas, pastos, peces y otros animales. Ahora, la gran cosa es que dentro del foco 3, una vez que creas algo, esto permanece hasta que decides cambiarlo. Así que puedes ir allí cuando quieras. Debes estar consciente, sin embargo, que también puede ir allí alguien más, quienes viven en el F3, y otras personas que se están proyectando como tú. Así que no te sorprendas si alguna vez, si vas alguna vez y encuentras personas allí. <coughs> es bastante engañoso aprender a crear cosas en F3. Te tienes que unir con la energía subjetiva subyacente. No es como en F2 donde tus pensamientos toman vida automáticamente. Tienes que concentrarte un poco más. Pero no es nada difícil. Tan pronto lo entiendes, se convierte en algo automático. Si te quedas estancado, Simplemente le pides a alguien que te ayude. Encontrarás que las personas están siempre dispuestas a ayudar. También arriba en el F3 no te sorprendas de encontrar todo tipo de personas que obviamente te conocen muy bien, que vienen a decirte hola. Y aunque tú no tienes ni la más remota idea de quiénes son. Una buena razón para aprender cómo crear entornos en F3 ahora es que puedes construir un lugar para ti mismo, entonces cuando mueras allí es donde irás y tu propio lugar dentro del enfoque 27 o las ramas superiores del foco 3 como yo lo llamo. Un punto final, uno de los aspectos útiles de la exploración del F3 es que tú contactas a personas, obtienes sus detalles e intentas verificar que ellos en realidad vivieron en el mundo físico antes, yo he podido hacer un número de verificaciones de personas que conocí dentro del foco 3. Un abrazo amigos.